Hola qué tal a todos, soy Rekstor y este es un nuevo gameplay Y si, sí, por si acaso no soy Optimus Prime Y bueno, hoy día voy a hacer un pequeño gameplay de lo que es Transformers Rise of the Dark Spark Que significa Ascenso de la Chimajura Y bueno, ¿de qué se trata este juego? De que consiste entre una secuela de series de las películas que eran Transformers Dark of the Moon y la serie de videojuegos consiste en Transformers War of For Cybertron y Transformers Fall of the las que se llevaron a cabo simultáneamente y bueno en el argumento de este, de este juego se los iré contando poco a poco eh, bueno voy a contarles el argumento para que salgan de dudas de una vez o sea el juego comienza con un meteorito púrpura misterioso que está a punto de chocar contra la tierra y los autos llegan al lugar del accidente y Óptimos de una antigua reliquia cybertoniana llamada Esparo Oscuro y la antítesis de la Matriz de Liderazgo, mientras que la Matriz te otorga sabiduría, el Esparo Oscuro le da al usuario la capacidad de doblar el universo y sus habitantes a su propia voluntad. Los autos tratan de derrotar a los mercenarios que defienden a la reliquia. Pero no logran detener que Lockdown escape con la reliquia. Megatron envía a Softwaite, Starscream y Southway a la bóveda de Crystal City para encontrar la Spargo Oscuro. Ya van a ver más adelante que yo hago distintas misiones con distintos personajes. Con el fin de acabar con los autobús de la faz del universo. Se encuentran con una fuerte resistencia de los Insecticons. Softway se encuentra con el excéntrico Harshell, Kidback y Sarshot, que ellos aparecen en la segunda misión, que es en el segundo gameplay que voy a subir. Entonces, tras derrotar a Softway, los convencen para unirse a la facción Decepticon. El equipo llega a la bóveda que está custodiada por los antiguos guerreros. Después de derrotar a los guerreros, el grupo considera que se necesitan llamas para abrir la caja fuerte. Una vez que se recuperan todas las claves, la bóveda se abre Después escapan a través de una puerta justo antes de que se cerrara y bloqueara. Bueno, como pueden ver en la primera misión que voy a hacer, voy a jugar con un personaje que es como que algo chido No sé, o tiene complejo de chino, no tira nada no. Eh, no, nada que ver, sino que voy a jugar simplemente con un personaje que se llama nada más y nada menos que Drift Bueno, y sus poderes se basan en la siguiente manera de que es un autobot, se transforma en un auto y bueno, cada vez que toma este Q él se va a convertir en un ninja va a sacar su poder y va a decir Sayonara <ríe> bueno aquí podemos apreciar a las fuerzas enemigas que van al lugar del accidente para proteger el, el Spark oscuro y bueno, ahí estamos viendo las fuerzas enemigas y estamos esperando que se vaya para para actuar sigilosamente ahorita vamos a correr, correr, correr, correr para transformarlo en un autoboss eh, para, para acelerar nada más lo que necesitamos es apartar el clic derecho y para disparar solamente esperamos pues, y, y, y aceleramos aunque no me gusta la forma del auto pues, que siento que mejor andar normal pienso que el transformer o sea, anda más rápido y llego al punto de arquecer más rápido y bueno, lo divertido de esto es que necesites algo de adrenalina cuando el en no, forma de alto de forma y bueno, lo objetivo de esta misión es que tú actúes sigilosamente con, aplicando Q y bueno, como se van a dar cuenta voy a pasar ahorita a Q y voy a matar a ese maldito y voy a ir sigilosamente por la parte de atrás y atacar como un cobarde al maldito este Así es como si una clase de trofeo o algo así es lo que quedan por solo matarlos con ataque así golpe a golpe ¿no? y bueno se vale golpearlos así de frente y todo o si no haciendo el movimiento especial este que es con q y bueno me gusta más el movimiento especial con q porque es más rápido lo que debemos hacer algo es precavidos al momento de, de que no nos lastimen tanto, porque si no lastiman morimos, o sea morimos, y somos totalmente desconectados y bueno, lo siguiente es after cucu y bueno, la idea mía era tratar de encontrar todos los tanques de combustible pero no encontré ciertos en los cuantos entonces, ya además no encontré los, los afiches de publicidad totalmente anti -alimígena. y bueno como se dan cuenta a veces arrastró QQQ y no funciona hay que tener su energía totalmente llena y... o si no enfrentarlo a cada rato pues, así de frente golpe a golpe y bueno ahí vamos al segundo tanque de combustible bueno, creo que por ahí había otro y se me está no, no recuerdo al fondo hay uno más bueno, vamos a no siempre a siempre la munición ya que aparecen, pero aquí no vamos a utilizar la munición porque te, no te darían el trofeo o el logro como ustedes quieran decirle. Y bueno, ahí vamos a, a, a atacarlo de frente porque iba a disparar pero me da miedo a que y ya salga ahí el objetivo en X que no ha podido pasar tal cosa. No es que espero la misión, sino que quiero ver si me dan un pequeño bug o algo así por el estilo. Un Xtor, no sé, ¿no? Y bueno. Aquí estamos viendo unos vagones, que aquí mío, que tenemos que aplastarlos y seguir adelante. Seguir adelante. Ojalá que adelante hay uno más. Y bueno, vamos a ver. Dice que este protocolo, vaina. No sé <risa> <qué risa> hay que <risa> moverse rápido, los lo más rápido posible. Y bueno, ahí encontramos otro más. hay que apestaré. Eh. Lo siguiente que vamos a hacer es encontrar nuestra hermosa y querida arma no sé, no sé si voy a cambiarla o, o no la cambio o la dejo así mismo no sé pero esta arma me gusta bueno pero para qué voy a hacer eso si ni siquiera voy a utilizar el arma solamente voy a utilizar cu y hacerlo añicos rápidamente a estos tipos para así pasar más rápido a la misión y llegar a donde quiero y rápida esta misión y bueno ahí espalda sigilosamente voy a meter los demás a los más malditos hay que también matarlos vamos a ver aquí le salgan los hilo no dios falleció dios verdad, toma toma toma ni, ni nadie se burla entonces otra vez Q dios casi que no me funciona pero no me funcionó hay que tratar de no gastar energía porque tiene no Q otra vez Q dios toma en combo por dos entonces <coughs> estamos aquí en una manera que es esto bueno hasta que me disparan malditos allá veo que va otro ya veo que va otro va, va, van dos dios ahí atrás hay uno escondido dios se me va rápido cu cu cu cu cu cu maldito toma bueno vamos otra vez me están disparando Que déjeme empezar a despachar dios dios dios dios Ahí, hay otro más hay otro más Toma, toma, toma y de paso Fu también dios, quiero, no me dejan de descansar dios, aunque sea déjenme respirar un momento dios dice que he ganado el equipo de bronce mi hoja está a la altura bueno, lo que pasa es que he aplastado tantas veces Fu que dice ahí que mi hoja está a la altura entonces, he sabido defenderme he ganado aunque sea un logro bueno, aquí estamos en en otro lugar, aquí vamos a encontrar a uh, más poderosos y bueno, ¿qué carajo es esto? Hay vanes bajar de que yo lo voy a tomar pero igual voy a as asesinar q q q, y en combo doble. Bueno, ahí miramos a, a unos transformos que vienen a ayudarnos o no sé qué carajo vienen a hacer. Dios, Dios, quiero mi cámara, quiero mi cámara. <ríe> bueno, ahí voy. Ahí voy, me lanzo al vacío, me lanzo al vacío y voy a... con los auxilios. Ok, Q. Cool, cool, cool. azote de soldados con lanzacohetes. O oh, si... Sí. Voy a derrotar a 100 soldados y bueno, mi idea es moverlo lo más rápido posible. Para así llegar al punto más rápido de del Spark, de el Spark. Y, bueno... El puro. <risa> bueno y aquí, aquí... Aquí vamos a tirarnos rápido. Voy a tratar de moverme rápido. Dios, no me puedo mover rápido. Algo me pasa. Creo que me estoy acercando al sparro oscuro. <risas> al chévere del sparro oscuro. Tira nada. Entonces. Ah, voy a tratar de moverme más rápido. Y aún así, para llegar al punto. Entonces veo que sale una cinemática. Ahí están los Autobots. Autobots. Y bueno, ahí miramos el sparro oscuro. La chispa oscura. <risas> bueno, ahí miramos que están reaccionando y que dicen que eso es más que un arma, eso es la bomba, o sea, eso es lo máximo, el máximo poder y, y ahí ven que llegan los Insecticons, o como se llaman, o los malos, o los malditos. Mira, <risa> no son los insecticons, no sé qué, bueno, lo que sé es que son los malos. <risa> y bueno, ahí miramos que llegan y bueno, ve su sagrada y hermosa chispa, cura hermoso Dark Spark y bueno ahí bajamos y vamos a pelear hasta lo máximo para llegar y obtener nosotros la chiva oscura bueno voy a seguir tratando de utilizar Q para no romper el corte que solamente he utilizado Q para defenderme no he utilizado nada de balas ni armas ni nada por el estilo solo Q, Q bueno ahí voy a ver si hago los dos dios tomen dos tres dios qué malito soy no aquí el en forma de robot ¿tú? a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver y vienen más vienen más iba a utilizar el arma, pero no quería mi red poner utilizar aquí y bueno ha sido menor voy a ver si, si encuentro más estos malos que está haciendo bailando como cu cu cu cu o si, ya está la música no a ver, y más que ya bueno ahí sale una cinemática y vemos al malo autobots creo que son los insecticos <ríe> y bueno ahí vemos que está regateando el precio por un objeto que se ha encontrado y Optimus le dice que no es un objeto de regatear y que se tome este ensayo y que por favor le devuelva la esfora o la de, de su lugar entonces se ponen a discutir y dice que cuál es el precio que él paga. Y a Optimus les molesta eso, que él ve eso como un objeto así como que lo puede usar. Entonces, él lo que hace es ponérselo y aumenta su poder. Y bueno, ya mencioné lo que el Far Oscura que es aumentar los habitantes y listo. Ahí vemos que Optimus iba a saltar y todo, pero hace como que uh, algo estático y los detiene y los deja en el aire sin gravedad alguna <risas> y bueno ahí vemos que su nave se acerca y vemos que él se va como que aquí no ha pasado nada y se va con su sagrado spark oscuro su dagger spark <risas> y Optimus ve que no puede hacer nada entonces lo único que hace ahorita es decir holy shit man, holy shit <risas> entonces ahí vemos a Drift que le da mucha rabia a eso y bueno le dice, cobarde, ¿verdad? no huyas, cobarde. Entonces, Optimus se coge la cabeza y piensa dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Eso ha sido todo, amigos. Espero que le den like y no olviden suscribirse.